¿Qué tal amigos de al día? Me encuentro desde la calle Eugenio Espejo y séptima B en la parroquia Venus del río Quevedo, el lugar pues donde se había generado un tema de inseguridad, dado de que en esta zona existen dos unidades educativas, como ustedes pueden observar en las tomas, la Escuela de Educación Básica Francisco de Orellana, ...y también está la Universidad Técnica Estatal de Quevedo... ...ubicada acá, un poco más adentro... ...está allí la puerta que da hacia la Universidad Técnica Estatal de Quevedo... ...y en este punto específicamente se habían generado múltiples delitos... ...la comunidad cansada ya de los sucesos que se registraban acá... ...decidieron hacer públicos los videos que las cámaras de seguridad captaban... ...dado a esta situación... Se realizó también una reunión el pasado viernes, donde se eligió a la comitiva y la dignidad de presidente recayó aquí en uno de los moradores con quien vamos a conversar de las acciones que se han tomado. ¿Me ayuda con su nombre? Mi nombre es Marco González. Don Marcos, cuénteme un poco de las acciones que se han tomado dado a los altos índices de inseguridad que se vivían en esta zona. Bueno, debido a la inseguridad que vivíamos aquí, hemos tomado la decisión de, de crear un comité barrial donde hemos decidido participar todo el barrio para combatir lo que es la inseguridad. Asimismo, por medio de la influencia que tenemos la amistad con la, los señores administrativos de la universidad, nos prestaron esta carpa para que los señores policías estén más acorde al trabajo de ellos. Es decir que ya esta zona, que es la Eugenia Espejo y la calle Séptima Bella, cuenta con miembros de la Policía Nacional, como podemos observar ahí. Sí, nos están apoyando ahorita diariamente con los patrullajes y más que todo con la presencia de ellos en lo que es el ingreso y entrada de estudiantes, tanto de la escuela como de la universidad. Cuénteme un poco cuál fue la gota que derramó el vaso. Ubiquémonos para acá en donde está pues, la zona más conflictiva que podemos observar, que es esta, este, esta esquina. ¿no? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, fue un días anteriores que unos individuos en una moto, en una motocicleta sin placa, en el mismo día... Y en diferentes horas robaron cuatro veces, incluso una vez robaron, en la primera fue en, esa, en el portón blanco de mi casa, la otra posterior fue más o menos por donde viene el, el señor y, y la última fue al fondo de la universidad, casi en la puerta al ingreso de la universidad que se atrevieron a ...a robarle a los, a los estudiantes y a las personas que se encontraban en el lugar. O sea, las víctimas en ese sector de la delincuencia más que todos eran los estudiantes. Sí, estudiantes y también los, los moradores de aquí también han sufrido también sus su acto delictivo. actos delictivos. Bueno, esa fue la gota que derramó el vaso que hizo que la comunidad se uniera... ...y llamara pues a la Policía Nacional a una reunión. Así, así fue. Ahí ya, esa noche conversamos con los señores de la policía y... Al siguiente día hicimos la reunión, se formó el comité y estuvo presente el jefe del distrito de aquí de, la, de del circuito Galo Plaza y se comprometió con, con el apoyo de la Policía Nacional, por eso hicimos toda esta gestión hasta el momento. Muchas gracias. ¿Me recuerda su nombre? Marcos González. Gracias, don Marcos González. Esa es la información que don Marcos González nos ha dado. Pues podemos apreciar allí el patrullero de la Policía Nacional está dando la custodia respectiva en lo que es el ingreso a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y también en los exteriores de la Unidad Educativa Francisco Orellana. Pero aquí también contamos con un policía de planta. Él pertenece a la Policía Comunitaria, el sargento primero Ricardo Arias. Sargento, ¿desde qué hora se presenta acá eh, ustedes como Policía Nacional para dar la seguridad? Bueno, primeramente, buenas tardes a la ciudadanía en general. Eh, como usted ya lo manifestó, soy el sargento primero Ricardo Arias, designado como policía comunitaria del circuito Galoplazo. Eh, el señor presidente anteriormente les estaba manifestando de que se han dado muchas novedades aquí en este sector. Es por eso que policía comunitaria, conjuntamente con los moradores de aquí en este sector, hemos realizado una asamblea, ...donde se han tomado puntos muy importantes... ...y uno de ellos, los más emergentes... ...es la presencia policial aquí en este sector... ...por la situación, por los robos que se están dando... ...tanto a los estudiantes de las universidades ...como a la de la escuela Francisco de Orellana... ...que se encuentra aquí hacia mi frente. ¿A qué hora llega acá la Policía Nacional? ¿Cuáles son los turnos que tienen? Bueno, por el momento los señores eh, de aquí del sector... ...más que todo la directiva ya ha hecho el documento necesario para presentarlo a lo que es a mi coronel, para que en lo posterior, en el área de operaciones, ellos designen al personal ya permanente aquí en este sector. Al momento estoy colaborando como policía comunitario eh, a, hasta que haya la nueva designación aquí en este nuevo lugar. Es decir, que usted llega al ingreso y salida de las clases. Así es, estoy colaborando momentáneamente en lo que es en la mañana y parte de la tarde. Gracias al sargento primero Ricardo Arias. Amigos de Al Día, esa es la información que les podemos llevar desde esta zona, la calle Eugenio Espejo y séptima B, lugar conflictivo de la parroquia Venus del Río Quevedo, donde como les informábamos y también escucharon de voz del presidente de esta comitiva barrial, se generaban múltiples delitos. Gracias por haber permanecido conectados con nuestra señal.